Enchilado de langosta con camarones, langosta, almejas, scallops, patas de cangrejos y masa de langosta. Vamos a estas langostas a prepararlas, hacerle un corte para que sea fácil de comer cuando estén listas. El sofrito que lleva ese sofrito, ajo, cebolla, ají, laurel, puré de tomate, Orégano, le me gusta echarle también un poco de picante, vino seco, cerveza que le da un sabor especial. Ahí estamos cocinando. Estamos cuajando esa salsa rica cuando le echo la cerveza para que se vaya concentrando. Um, vean qué delicioso se ve ese enchilado de mariscos.